Hola, somos Trollonimus, nada que ver con esos cutre hackers anónimos. Y vamos a hacer marzo blanco. Consiste en dejar vacías todas las tiendas comprando. La industria no estará preparada para que todo el contenido audiovisual físico esté descatalogado y se gastará todo el dinero celebrándolo. Y no hará más leyes antipiratería. Si eso no ocurre, al menos os habremos troleado. Y ahora nos vemos, hijos de...